hola qué tal soy el doctor israel martínez españa soy empresario de alto rendimiento eh, tengo mi cadena de farmacias en tecama que estado de méxico llegué aquí por una llamada telefónica de mi amigo ramiro <ríe> actualmente mi, mi amigo ramiro eh, exactamente empecé por marketing bueno llegué aquí por marketing de atracción de la misma empresa una vez estaba buscando información de valor para crecer mi negocio, para mejorar mis ventas, para mejorar mis ingresos. Di mis datos en una, en una página de Facebook. Y a los cinco o seis días me llamaron. Y me vendieron la primera, me dieron la confianza, una confianza tal, que lo único que hice fue pagar y empezar a acudir a los entrenamientos. Y fui poco a poco tomando varios entrenamientos y el aplicar todos los sistemas, todas las habilidades que me han enseñado me han hecho crecer en un casi 400% mi negocio desde que inicié. Me llevo muchos aprendizajes. De por sí, todo, todo lo, que, lo que platican, todo lo que se ve en ese tipo de entrenamientos, son partes de la vida cotidiana de una persona que tiene las mismas ambiciones que yo. Y las mismas metas, que, que es lo que yo quiero lograr. Obviamente la vida cotidiana es parte de, de lo que estás haciendo o lo que yo tengo que hacer desde levantarme, y eso, eso es lo que me llevo de aprendizaje. Eh, experiencias personales para mejorar, para crecer primero yo como persona en hábitos, y aplicarlo con mi equipo de ventas, aplicarlo con mi equipo de, de almacén, de, de mi equipo de marketing aplicarlo en forma de crecimiento personal, ayudarles a crecer a cada una de, de las personas de mi equipo y obviamente tener crecimiento equilibrado. Cada vez ayudarle más a ellos y obviamente que ellos tengan muy bien a los clientes para que mejoren y, y mejore toda la sociedad de, de, mi, de mi entorno, que es lo que me interesa. Se lo recomiendo a todas las personas que tengan ganas de mejorar, de crecer, que tengo ambición de, de ayudarle a, a su país.